¡Nada, chavales! Ya, ¡Ya está! ¡Ya está! ¡He encontrado para qué va a servir nuestro precioso Alakazán. ¡Bienvenidos compitruenos. ¡Bienvenidos a Pokémon Espada! VGC. lo que hoy os voy a enseñar para qué va a servir este increíble Pokémon que ayer evolucionamos y que dijimos, bueno, pues es un poco débil, a lo mejor no sirve. Sí... Sí que va a servir. ¿Por qué lo he descubierto? Porque estaba cotilleando aquí en plan, en, en fuera de cámara. ¿Qué pueden aprender los Pokémon que tengo en el equipo? Así por, por ver si me merecía la pena perder tiempo en esto. Y sí, sorprendentemente sí. Steve aprende por fin nuestro primer Pokémon con... ¡Cambio de banda! <risa> esto puede ser muy troll, tío. Esto puede ser muy troll. Y me puedo reír muchísimo, ¿eh? Teletransporte. Va a tu casa, nadie quiere teletransporte, lo he usado para venir aquí, ni siquiera, me he venido andando, soy imbécil, pero bueno, es lo que hay. Y también aprende reflejo y pantalla de luz. Este Pokémon va a ser support totalmente, va a tener psíquico, que siempre está bien, un psíquico de un Alakazam puede pegar una locura. Pero lo demás va a ser estas dos MTs que tenemos aquí, que son el precioso reflejo... Y pantalla de luz y le vamos a poner el refle luz que tenía nuestro amigo Valen. Así que este Pokémon, chicos, va a cambiar. Podríamos dejarle psicocarga. Podríamos dejarle psicocarga por eso de pegar por defensa física o por defensa especial. No es mala idea, no es mala idea. A lo mejor dejarle solamente reflejo y olvidaros de pantalla de luz, porque pantalla de luz ya lo tiene Moya. Sí, no me, no me desagrada esta idea. No me desagrada, voy a ponerle refle luz. Que ahora mismo a lo mejor no es muy, muy, muy ultra clave, pero en otros momentos sí lo puede ser. ¿Dónde estás? Refleluz, Refleluz, Refleluz, refle... aquí, gracias. Se lo damos y Steve ahora mismo es medio dios, medio dios para los combates que nos quedan. Vale, voy a eliminar a Valen también, joder, qué intro, ¿no? Qué intro de capítulo más asquerosa, ¿no? O sea, es que podía dar, no sé, no me puede dar más asco esta intro, chicos. <risas> ¡Ahí que va! Cinco caramelos raros, compañeros, si no visteis el capítulo de ayer... Si no lo visteis, id a verlo porque ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Murió un Pokémon. No voy a decir cuál. Lo adivináis. O vais a verlo. ¿Vale? Conservamos. No quiero agua Coca-Cola. ¿Vale? Quiero Coca-Cola? ¿Evoluciona? ¡Sí! Tenemos un Dragalgue. Tenemos un Dragalgue con adaptable. Va a pegar unas toñas de locos. Va a pegar unas toñas de malditos locuelos. ¡Ahí está! Dragalgue. Es un Pokémon que en diseño me gusta mucho, pero en en velocidad, en stats y tal, como que pierde mucho, entonces... ¿Sabéis lo que os digo? Pues eso. ¡Vámonos a la ruta número 8! Y tenemos que capturar otro Pokémon, que ayer solo capturamos uno. Y como bien sabéis, son dos por ruta. Aunque voy a necesitar capturar 18 por ruta, porque a este paso... Bueno, nos queda mucha zona silvestre. Mucho... Ah, no, ruta 9. Estaba diciendo... Ruta 9, ruta 9. ¡Nada de ruta 8! ¡Ruta 9! Voy a intentar capturar... Perdón, luchar lo menos posible ¡Zafián! <risa> Hablando de legendario Poción máxima LOL. Esto, esto, esto nos viene, nos viene Pero de locuelos, eh Capturamos, ¿no? Exclamación, exclamación ah, ah, ah, ah. No, vale, otra exclamación Ahora sí, ahora sí Primer Pokémon de esta rutilla A ver Wimpo Wimpo Wimpo No sé qué deciros, sinceramente Me he quedado un poco así como en shock Mira, si lo mato de un psíquico No lo capturo Si vive, para contarlo Lo capturamos Ya está ¡Golpe crítico! ¡Es increíble! <risa> es increíble Yo creo que lo mataba igual, ¿eh? Yo creo que lo mataba igual Sinceramente, no me gusta ese Pokémon O sea, a pesar de que tiene cosas buenas Porque tiene cosas buenas No me gusta, no me gusta No me gusta Es lo que hay, ¿vale? A ver qué nos podía haber tocado ¿Qué, qué, qué podía habernos tocado? ¡Nada de locos! ¡Nada de locos! ¡De locos! ¡De locos! Podríamos haber tenido un puto Uxie. Que Uxie sí que vale, ¿vale? Porque es legendario usable. Pero bueno, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Son mis perros ladrando. Paso de ellos. Vale, vamos a continuar. Hay combates por aquí. Quiero recordar que aquí nos daban la, la bici acuática. Así que, ruta nueva ya de Auriga. Vale, esto no sé si hay que capturar aquí, si no hay que capturar aquí... Es que esto es una mierda, chicos. Lo de que haya una ruta igual, pero cambiándole el nombre, es un poco absurdo. Para mí son misma ruta, ¿vale? Así lo dejamos. Nos quedan muchas rutas en el área silvestre. Si hace falta más Pokémon, ya capturaremos allí, ¿ok? Chicos, primer combate doble de nuestros dos pedazos de Pokémon, que son eh, Dragalge y Alkham. Vale, muy bien, muy bien. Y me tengo a contar, contar un siniestro. Yo es que lo, lo mío es increíble. Increíble. ¿Cambio de banda? ¿Metemos cambio de banda? Llovietna. Ok. ¿Metemos un cambio de banda fresquísimo o cambiamos de Pokémon? Yo creo que cambiamos de Pokémon, ¿eh? ¿A quién os preguntaréis? Pues supongo que Racia no es el que mejor entra aquí. O incluso Goga. Goga no lo hace mal, ¿eh? Vamos con Goga. No me gustaría que se extra la obviamente. Tenemos Hidropulso, está lloviendo. Pero teniendo Cola Veneno y Pulso Dragón, creo que es absurdo. Vamos a ir a por Politoed. Politoed, Politoed. Politoed. Con Pulso de Dragón. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí Simba. A ver cuánto le quita, vamos a ver, a juzgar cuál es el poderío real de este bicho que no tiene EVs, como bien sabéis, porque yo ahora tiro por levelear con caramelos raros. Es lo que hay, la vida es así. En teoría, golpe de bajo, ok, falla, un porque lo había echado al otro lado, disparo de lodo, ok, ok, ok, menos mal que no lo ha he echado al otro lado, compañeros. Me baja la velocity. no es problema esto, pulso de dragoncito, por cierto, Goga podría aprender fake out, ¿verdad? Igual nos renta enseñárselo. Porque no lo tiene. Una demolición, ¿eh? Yo creo que demolición vale, ¿no? Creo que debería ser suficiente. Estamos siete niveles por encima. Pulso dragón otra vez. Fijaos lo lento que es, Valen. Que ni siquiera, ni siquiera llega a la velocidad de un Polito. Al que Polito tampoco sea el más rápido del planeta, ¿vale? Bueno, ninguno de los Pokémon de aquí son los más rápidos del planeta. ¡Hipnosis! ¡No! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Ha tirado maquinación en el otro lado. E hipnosis, y ahora no lo mato, tío. Ahora no lo puto mato. Pues cuidado, ¿eh? Porque Liepart puede pegar muy duro ahora mismo, eh. Poca broma, chicos, poca broma. Ok, Goga sube al 52. Goga ahora mismo lo vamos a tener que quitar del equipo. Pero de momento quiero que antes intente matar a este Liepart. Demolición, pulso dragón. Tengo pocos PPs, eso sí que lo puedo notar con el tiempo, Golpe bajo, bueno, es que está igual. Si haces golpe bajo, si haces golpe bajo, me vas a comer el badajo. Pulso dragoncito. Cuidado, eh. Sigo sin fiarme. Ah, Vale. Pues ya estaría. Pues dicho y hecho, chicos. Dicho y hecho. Vamos a meter otra vez al, al Cruz el Galar. Que lo he dejado en el PC temporari. Temporari, temporari. Y creo que ahora podemos meterle. Ok, bici roto ¿Puedo llegar con ella hasta el final sin combatir? Sería increíble. Paso de ti, paso de ti, Happy. ¡Japini! ¡No! ¡Quería luchar! Venga, va Va Bueno, hay que hacer combates, ¿vale? Hoy, hoy va a ser día de combates No nos va a quedar otra ¡Ay! No he quitado No he quitado a... A nuestro starter, tío Perdona, a, a Goga Se va a levelar un poco extra, sinceramente Bueno, estamos bien, ¿eh? Aquí estamos bien Vamos con Psíquico A por Azumarril, cola veneno a por Azumarril Carving me importa poco, ¿vale? Carving es el típico Pokémon asqueroso Que es que me da igual, ¿eh? El Psíquico le quita lo suyo, cola veneno Soy más rápido que Azumarril Hasta luego Y el otro cae de otro de otro cola veneno, ¿vale? Yo creo Vamos, casi seguro ¡No subas! No subáis al 53 Por lo menos no subáis al 53 Pantalla de luz Bueno Pues Ok Pues Ok Vamos a quitar a al precioso. Al precioso Steve. Steve entra a Oga, a ver si se despierta. Y podemos hacer un demolición. Y tiramos de cola veneno. Que bueno, como, como ha hecho pantalla de luz, en teoría el cola veneno pues, le va a seguir haciendo bastante pupa. Pero somos atacantes especiales, así que tengámoslo en cuenta, Maboy. Intimidamos a ese bicho Que es atacante especial Bueno, no es atacante de nada Ese bicho no ataca nada Ese bicho no tiene ni ataque especial Ni físico Ni, ni, ni nada Bueno, pues sí físico Pero mira la mierda que quita Es que es insultante eh. Es malditamente insultante Ok, el demolición de se viene El demolición de es real Para quitarle esa pantalla de luz Que da igual Pero bueno Pantalla de luz Para afuera Hidropulso Que eso sí que es eh, ¿Cómo se dice? Eh, muy eficaz y no te despiertas, me cago en Sampito Pato. Ay, yo que quería que rompieras la mierda, esa joya de luz, ok, cuidado. Ok, Valen va aguantando, Valen va aguantando. En teoría en este turno cae, ¿no? Demolición más lo otro debería ser suficiente. Uno y dos, va, dime que sí, va. ¡Bien, Goguita! ¡Bien, gogita. Contaba con tu ayuda, compañeros. ¡Sí! Let's go, let's go ¿Demolición pega más fuerte si hay pantallas? Creo que sí, pero no recuerdo exactamente Si es cierto esto No me acuerdo, no me acuerdo Vale A quitar los Pokémon que se han leveleado, chicos A quitarlos, no quiero extra leveleos Que además, si no me equivoco, hay un combate O sea, el siguiente gimnasio tiene cuatro súbditos Tiene mucha tela, ¿vale? Tiene mucha, mucha tela Este para afuera Metemos al Crusel Este va afuera Metemos a el Nidorina Este, Nido Sebastián, Sebastián Bajo del mar Bajo del mar Dios mío Yo quiero pasarme esta ruta ya Vale, por aquí oh, oh, oh, oh, oh. Oh, Aquí hemos pasado la rutita Le hemos pasado la rutita con un elixir Máximo que nos viene de locos Y ruta 9 afueras de Crampón O sea, esta ruta, chicos ¡Oh, Un Suicun, qué bonito ¡Qué bonito! Esta ruta, un rey ah, Increíble, la de legendarios Que hay es espectacular, ¿eh? Pero espectacular, periscopio ¡Periscopio! Ya está, no, no, no, no no, Ya está, ya está, ya está, periscopio Ya está, ya está ¡Ya está! ¡Mierda! No está aquí nuestro starter, ¡mierda! Se lo quería dar al starter para hacer Bueno, da igual, da igual, así se queda Tela terrible ¿Esto para qué es? No, para nada, ¿no? No tenemos nada que nos sirva. Esto de vez en cuando hace que flinchela los Pokémon. Se los podemos dar a alguien así random. Por ejemplo, a Robert. Por ejemplo, a Robert, que es muy rápido. Creo que aquí, chicos, es el combate ya contra. Contra Roxy, si no me equivoco. Bueno, con roxy contra, ¿Me entendéis? Contra la ¡Hola! ¿Qué pasa? No se puede entrar al en pueblo Camprón. Cam Camprón. Ojo, ¿eh? No bautizamos el pueblo. Así que aquí estoy sin saber qué hacer. ¿Por qué era esto, tío? No me acuerdo. Había, ¿Por qué había cerrado ahí el pueblo? Que no me acuerdo, ¿eh? El algo del Team ¡Eh, ¡Hey, caben aquí! ¿Qué pasa? ¡Lalachan! Mi mejor amiga. Hola, ¡Uy! Ha desaparecido. ¡Gurdur! ¿Un Gurdur con Eviolite? ¿Un Gurdur con Eviolite? Se caga la perriti, chicos. Pero se caga la perriti. Huimos. ¿Podría haberlo matado? Sí, pero es trabeleo. Así que paso. Aquí hay combate, chicos. Aquí hay maldita mente combate. No me la puedo jugar, ¿eh? Creo que tengo que ir a curar, ¿eh? Creo que tengo que ir a curar, chicos. Me sale mal. dusklops Aquí sale ya Dusclops, compañeros. Mira, eh, llego a tener un Dusclops y consigo una Eviolite y es que ya sería inmortal. del Dusclops es el Pokémon inmortal. Es que no te lo pueden matar. O sea, es que sería imposible. Le haces un buen set competitivo y es el típico Pokémon que... Además con Cacheo, además con Cacheo. El típico Pokémon que, que es que no te matan. Es que no te matan. Es que no te matan. Si tú tienes que hacer un cambio safe, metes a Dusclops y te olvidas, ¿sabes? Pero bueno, vale. Aquí combate contra el Arachan. He curado. No voy a levelar a Sebastián porque ya me parece un poco abusar. Y vamos a ir con este equipo. Me da miedo que se extra levelen Raciano y Robert. Pues, pues, pues, pues, pues. A ver, es que luego hay muchos combates en el, en el gimnasio, ¿vale? Entonces no quiero meter a estos porque, ya sabéis, va a tener 6 Pokémon un poquito más de lo de siempre y estos pues, pues, pues, pues así vamos vamos así vamos así ya está me la juego tenemos dos buenos Pokémon para para intentar ganar a Alarachan y creo que creo que con eso debemos poder let's go yo nací aquí así que conozco una especie de entrada alternativa si quieres visitar el pueblo te digo dónde está y te acompaño pero no tienes que hacer el favor por las buenas tienes que suscribirte en serio pues creo que estoy suscrito Bueno, no sé Creo que me regalaron una suscripción Pero no estoy seguro O ganarme en un combate tú... Ah, vale, vale, vale, vale vale. Te gano te... A combatir se ha dicho A combatir se ha dicho No tengo dinero No, sí tengo dinero Pero creo que ya estoy suscrito Así que creo que no haría falta No haría falta hacer la suscripción Pero tú si quieres, compañero eh, suscriptor mío Te puedes suscribir a su canal Tú también llevas una buena racha como youtuber Y como ya te dije una vez Te respeto como rival Pero aquí hay mucho en juego Y no me lo puedo permitir perder ¿Lo pillas? Compañeros Último combate del día Combate serio Más que serio Contra Lara Chan Que está guapísima Con el pelo rosa Ahí que vamos Grident y Cloyster La madre que me parió Ese Cloyster, tío Ese Cloyster tiene rompecoraza, eh Me he vuelto la leche de fuerte Madre mía Esta la esta, esta Lara Chan es inmortal Ok, nivel 49 también Ok, sí Voy a hacerle focus al Cloyster, vale Me da mucho miedo el Cloyster, sinceramente El otro no el otro no tanto Pulso Dragón Yo creo que lo mato incluso a un Psíquico, ¿eh? Yo creo que lo mato a un Psíquico Pero bueno, por si acaso voy a hacer el Pulso Dragón también, ¿vale? Canto Helado Ah, que es... Valen, Valen, Valen, Valen, Valen vale vale Y voy a decir... Ah, que es Scarf No, es que es Marda... Es que es... Por... ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Vale, está Psíquico Yo sabía que ese Cloyster podía morir Tiene una defensa especial de puta risa Ahí, nos lo llevamos nivel 50. Oh my god, oh my god, Raciano y Robert. Miedo me da. ¿Paz mental? ¿Quién? Ostras, un paz mental, ¿eh? De Alakazam, eh. Poca broma, paz mental. O sea, a ver, para quitar psicocarga puede estar bien. Lo voy a quitar. Es que, es que imaginaos. Uf, cómo puede pegar un Steve. Un sigicardo. Puede ser increíble. Pulso de dragón a este Grident. ¿Grident era el nombre? Me parece que sí, ¿no? Más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad. Dios, qué tanque es esa mierda. Superdiente. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, vale. A ver qué saca. Basculin. Me da la sensación de que alguien va a morir aquí, tío. Y no, y, y no me gusta, ¿eh? No me gusta esa sensación. No me gusta. Voy a tirar el reflejo. Reflejo y pulso de dragón aquí. Grident me da poco miedo. Ahí va el reflejo. Cuidado, eh. Cuidado la broma. Sacrificio, Nah, esto es de locos. Esto es de locos, tío. Es que es de locos, tío. El sacrificio de las pelotas, tío. Tenía que haberle pegado, tío. Si es que soy, soy Si sabía que tenía sacrificio, tío. ¿Por qué no lo he hecho? Si sabía que tenía sacrificio. Le tenía que haber pegado para que me quitara menos vida, tío. Si es que es culpa mía al final. Si es que es culpa mía al final. Yo tan contento con Steve. He empezado el capítulo motivado con Steve. Con cambio de banda. Pues menos mal que no he hecho cambio de banda, sinceramente. Bueno, es que voy a meter al sofá. Es espectacular, eh. es espectacular Tangruz, a tomar por culo Meto un, meto un débil al, al tipo planta Y, y, y saca un tipo verdad es que es increíble Es que es increíble ¿Tengo protec? Ni de coña, claro, ni de coña Ok, sofá, para tu casa, crack Tengo que meter aquí a, supongo que a Robert Robert entra muy bien, entra muy muy bien de hecho Y... Pulso dragón Ay, es que me puede matar el altaria De los webers Nada, doble cambio, raciano. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Esto es... Esto es... Lo más surrealista que me ha pasado, ¿eh? El que tenga la mierda de sacrificio ese Yo no lo haya pensado Porque soy... soy no sé, debo, debo tener algún tipo de retraso mental Fuerza Lunar ¿Esto es de coña? ¡Pero es de coña! A unos niveles que no tiene sentido, tío No tiene sentido Puño hielo, ese va a explotar. Y supongo que le a Tangoruth. A ver, Tangruz no tiene nada para hacernos. Podría tener incluso maquinación, pero tampoco me, quiero, me la quiero jugar, ¿vale? Creo que no lo mato de una, pero bueno. altaré explota, ¿vale? ¡Pa' tu casa! ¿Qué me tienes que hacer en vez de un ataque dragón, ¡un ataque tipo hada! ¡Estamos tontos! ¡Estamos tontos! Y Robe sube al 52. Dios mío, que se, nos van, que se nos va, que se nos va, que se nos va. Lío va, va, va mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, Qué grande, qué maldito grande, Umbreon eh, eres, eres un dios, tío, Umbreon Eres un dios Qué puto grande, raciano, coño Cómo te quiero, te quiero ¿Y qué te queda? Te queda uno, te queda uno Que no sea duro, que no sea duro Sarpido, vale Pa' tu casa, Sarpido Te voy a reventar Puño, trueno, debería ser más rápido Debería ser más rápido, Robert, vale Y canto helado es que los dos son bastante malos, la verdad. No, oficialización es lo único bueno, pero claro, voy a ser más lento. Pero bueno, da igual. Venga, va, pegamos. Puño, trono, soy más rápido. robert ¡Pa! ¡Tu casa! Dios mío, dios, Dios mío. A mí estas cosas... A mí estas cosas me ponen un poquito nervioso, sinceramente. A mí que tengas un ataque que me mata, que es tipo... Furia de dragón, pero a lo puto bestia, me pone enfermo. Sinceramente. Las cosas... Blanco y en botella. Creo que ya capto porque morpeco Sí, si, si morpeco me quiere, me ama. Que te quede clarita una cosa, la gente de pueblo Crampón pienso darles una alegría. ¿Cómo? Ya me vengaré en la Copa de Campeones. Ya, ya, ya, ya. Ya veremos. Ostras, eso sí que va a ser. Eso sí que va a ser. De hecho, si yo tuviera que pensar en un fin de lo es probable que sea allí. Hola, Araquani. Es probable que fuese en la Liga, en la Copa de Campeones esa que es brutal. O sea, es que, es que vamos a sudar, vamos a sudar. Una maldita barbaridad, chavales, pero una maldita barbaridad Aquí está el pueblo crampón, que es más cutre Pero más cutre Que todo, vamos es que, es que Pokémon no podía haber hecho un pueblo más cutre Entramos A ver, hay que dejarlo por aquí, pero bueno Me cago en San Pitopato, tío Vaya muerte más tonta hemos tenido mañana, mañana tendremos la forma galar de, de Nidoqueen, ¿vale? Que la voy a, la voy a hacer y, y a lo mejor vamos a por la piedra no sé, ya veremos, tío, mañana es líder de gimnasio Estoy estoy, estoy, estoy flipando, hay ¿eh? dos Pokémon en dos días seguidos yo, yo no sé, no sé, no sé No sé, no sé compañeros, pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Mañana líder de gimnasio, nos enfrentamos a Splayon Espero que os mole, espero que salga un combatazo brutal Y dejad un super like Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Dejad un comentario en este pedazo de vídeo Que ha sido brutal Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Espada VGC Loque, chao Chao